Ah, bueno, empecemos entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Michael Sandoval. Soy el director de una empresa que se llama Libertarios. Lo que nosotros hacemos es enseñarles a los niños de emprendimiento, programación, trading. Trading es como invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Dirección de Cine y muy amablemente nos invitaron a que pudiéramos compartir el día de hoy con ustedes lo que hemos aprendido. Así que hemos invitado a tres de nuestros estudiantes del programa de Python certificado por la Universidad de Michigan y ellos son los que van a hablar el día de hoy con ustedes sobre lo que han aprendido. Entonces... Le voy a ceder la palabra a Madeline, que es nuestra primera estudiante, que va a hablar un poquito de lo que ellos hacen, explicarles un poco un, un, un, un contexto a este proyecto. Y adelante Madeline, ¿qué tienes para decirnos el día de hoy? Um, hola a todos, mi nombre es Madeline Montaya Álvarez y actualmente estoy en el curso de programación de Python con Libertarias. Eh, junto con mis compañeros, eh, en asociación con la Universidad de Michigan, para tener un certificado como programadores. Primero vamos a hablar un poquito de qué es Python. Bueno, Python es la base de la inteligencia artificial, y con este se han creado muchísimos grandes proyectos, entre los cuales están Instagram, Facebook, Netflix, Spotify, Pinterest, y también eh, la NASA trabaja con Python para desarrollar algunos de sus proyectos y aplicaciones. ¿Listo? Eso es. Esa es la primera parte de la presentación y es ¿qué es eso de Python? Cuando uno habla de Python, ¿eso qué es? Ya Madeline les explicó qué es Python. Y ya entrando más al proyecto, fundamentalmente, eh, quisiéramos hablar con Juanda García. Juanda García es otro de los miembros y nos va a explicar un poquito qué fue lo que hicieron los chicos eh, de Libertarios en Python, eh, pero para poder mostrar qué fue lo que hicieron necesito que juanda perilla nos muestre el, el juego listo muéstranos el juego juanda compártenos la pantalla para mostrar el juego para que juanda garcía pueda explicar creo que ya posee, cierto eh, no vemos vemos es la el código tienes que ah, creo sí. que toda la pantalla eso hay un error de sintaxis ahí. Eso. Listo. No está mostrando. No, no se ve. Debe ser que tienes que compartir toda la pantalla. Sí, estamos uh -huh. mostrando solo una ventana. No estás mostrando toda la pantalla. Entonces, Juanda les va a explicar... Les va a mostrar el juego y les va a explicar... Eh... ¿De qué se trata? Presentando. el eso. Ahora sí. Dale, Juanda García. Bueno, eh, mi nombre es Juan David García. Eh, estoy en un curso de Python eh, con Libertarios. Eh, en este momento les voy a estar explicando sobre de qué se trata nuestro juego que hicimos es una combinación del de juego Asteroids con Space Invaders y Galaga eh, el objetivo del juego es que los asteroides que pueden ver en pantalla no golpeen a la nave y si la golpean se les van quitando vidas abajo donde dice vidas eh, hicimos una bala que al dispararla con espacio puede como lo digo, puede matar a los a los asteroides y van contando puntos. Donde dice score va contando los puntos. Donde dice high score es como la mayoría de puntos. La persona que más hizo puntos en el en el en el en el juego. Entonces pues eh, ese fue como el contexto del, del, del juego, de lo que es el juego. Y pues vamos a ver el código.